que ella es mi y ya tú sabes hermano, aquí por todo recordando viendo mi audio bueno, esta canción se la compuso un hermano que se lo llevó la inmigración tantos años en Estados Unidos para hacer tu patrimonio si no quieres papeles a la inmigración, a la ley como digo yo respetando a los niños les vale ver destruir a una familia en un día llevarse Quien se recuerda de eso le su sombrero como su servidora Lili Cetina. Porque somos pobres y no nos estamos quejando. Y que nos falta mal si relatamos nuestra vida. Pero no nos rajamos, nos caemos y nos levantamos, mi gente. Vámonos. Somos como las palmeras, nos doblamos. Yo ¡Gracias!